Anunciamos este operativo para los empleados de todas las instituciones hacerse de la prueba. Eso incluye también empresas privadas que nos soliciten ese servicio. Hoy nos toca un punto importante aquí en la provincia de Duarte y es el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, donde se realizarán más de 1.500 pruebas. ...a todo el personal de trabajo de aquí del ayuntamiento. Tenemos pruebas rápidas y pruebas PCR, todas las que necesite la población dominicana. Tenemos pruebas. La ciudadanía todo, solo tiene que acudir al llamado de salud pública, ya sea mediante las instituciones donde trabaja... ...o si cualquier persona no trabaja en ninguna institución, puede dirigirse directamente a nuestra oficina provincial y allá se les realizará su prueba, ya sea rápida o prueba PCR.